Kirby, él se llama así Kirby, Kirby, Kirby, el estrella de aquí Apantallador de rosado color Kirby, Kirby es el campeón Directo va a ustedes Le gustará a ustedes No podrán resistir porque al verlo venir Va a conquistarles el corazón ¡Sí! ¿Qué se te ofrece, Rey DVD? -Di Necesito un monstruo que venza a Kirby. Empresas pesadilla lo no tiene para ti. O el dinero no se mueve si no es así. Oh, oh, oh Kirby, Kirby, Kirby nos viene a salvar. Kirby, Kirby, Kirby, Kirby se va a quedar. Es pequeño, tal vez más lo que hace, no crees. Kirby. El Kirby. Sí.